Bienvenidos a Dime qué pasó. Primera pregunta. ¿Cuál es una de las causas principales de las caídas? Los tapetes y las alfombras sueltas. ¿Cómo? Excelente respuesta. Siguiente. ¿Cómo se pueden evitar los tropezones y las caídas ¿Y en los humbras? baños? Oh, no. Es instalando barras de sujeción y superficies antideslizantes. Última pregunta. ¿Cómo podemos mantener los pisos y escaleras seguros? Retira todo lo que podría provocar tropiezos. Mantén las escaleras iluminadas y usa el pasamanos. Correcto. Eso es todo por hoy. Visiten seguridadconsumidor.gov para más información. Hasta la próxima.